somos Pequeño Comercio. En el día de hoy nos desplazamos a la localidad del Palmar a saludar a nuestro amigo Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Gaspar, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros en esta bonita iniciativa. Pues muchísimas gracias. Juan Carlos es el gerente de Iron Suite, un gimnasio que tiene allí en el Palmar. Y en primer lugar, Juan Carlos, preséntate, cuéntanos quién eres. Bueno, yo soy Juan Carlos, soy padre de, de tres niños, un niño de, de 13 años y dos niñas, una de tres años y otra de apenas siete meses, que vino un poquito ahí en medio del, del confinamiento, fue un puntito de, de alegría en, en mitad de todo este caos. Y bueno, eh, junto con mi mujer, soy el fundador del centro deportivo Iron Shore Muscle Gente, y también somos propietarios de una distribuidora de suplementación deportiva, Beverly Nutrition Murcia, y bueno, como ya se supone, como, como ocio, me gusta mucho el tema del, del deporte. Y el ratito que me dejan las dos las dos empresas, pues me gusta pasarlo con, con la familia y con mis niños. Uh -huh. Y cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en este mundo empresarial, con el tema de los gimnasios y la nutrición deportiva? ¿Cuáles fueron los inicios de, de Aaron Suite? Pues mira, en primer lugar, eh, fue un modesto centro aquí en la avenida principal de, del Palmar, que es la que se dirige hacia el hospital Virgen de la Risaca. Y bueno, fue un centro de unos 170 metros, en el cual trabajamos mucho nosotros porque la obra la hicimos junto con unos compañeros que se dedicaban al tema de, de la reforma y bueno, conseguimos abrir las puertas de nuestro primer centro en, en abril de 2014. Bueno, cuando llevábamos a unos tres años aproximadamente, la verdad es que tuvimos muy buena aceptación y la, la cosa no iba bastante, bastante bien, bueno, decidimos eh, buscar el poder ampliar el el negocio, el buscar un local donde pudiésemos tener mayor captación de, de clientes. Y bueno, pues, eh, la verdad que tuvimos unos problemillas ahí porque a través de unos errores del gabinete de arquitectura que teníamos, eh, tuvimos el cierre del, de nuestro primer local por urbanismo eh, unos meses antes, unos siete, ocho meses aproximadamente antes de poder abrir el... El nuevo. También tardamos un poquito más en, en abrir el nuevo centro, porque bueno, este gabinete de arquitectura también erró en, en parte de la obra, en pasos para minusválidos aquí en el centro nuevo, y hubo que tuvimos que demoler gran parte de la, de la obra. Entre ellos, por ejemplo, los, los vestuarios que ya estaban estaban acabados de todo al 100% y, bueno, por, como, como comento, por, por unos errores en, en la distancia entre tabiques y pasos para para sillas de ruedas y, y minusválidos, tuvimos que hacer una demolición completa del, de los vestuarios bueno, y parte de otras zonas de, de la obra pero bueno por fin en, a finales de septiembre de, de 2017 eh, conseguimos poner el, el centro después de todo, de todo ese caos conseguimos ponerlo en, en marcha y la verdad que tuvimos volvimos a tener una aceptación muy buena aunque nos costó un poquito arrancar por esos meses que estuvimos cerrados pero bueno hasta que llegó el, el tema del, del COVID la verdad que que funcionábamos bastante bien y teníamos muy buena aceptación, se nos conocía bastante aquí en la región de Murcia y la verdad que estábamos muy, muy contentos con el funcionamiento del, del negocio. Y Juan Carlos, eh, ¿qué tipo de servicios y actividades ofrecéis en, en vuestro gimnasio? Mira Gaspar, eh, aparte de ofrecer por supuesto nuestras instalaciones para el uso de nuestros clientes, tenemos también tiendas de suplementación, tiendas de ropa deportiva, eh, tenemos ventas de hamburguesas de diferentes aromas y, y sabores, eh, preparamos a, para oposiciones, para temas de policía local, policía nacional, guardia civil, bomberos, damos asesoramiento nutricional. Y bueno, eh, yo tuve mucho vínculo con el mundillo de la competición, a día de hoy no, no, no sigo ese vínculo con, como competidor, pero sí como juez de la Federación de Culturismo y por lo tanto también llevamos preparaciones deportivas a nivel de competición. Y tema de actividades, pues mira, a día de hoy la hemos tenido que reducir bastante, la verdad, por el, por el COVID, porque hay algunas, como por ejemplo el acroyoga, nosotros fuimos un centro pionero aquí en Murcia en, en instaurar el, el acroyoga, pero como necesita de un contacto directo, de momento lo hemos tenido que suprimir y alguna otra actividad que no se podía guardar la distancia de seguridad, por lo tanto, eh, actualmente tenemos el ciclo indoor, dates. Clases de abdomen, clases de glúteos y anteriormente las acompañábamos, como he comentado, de acroyoga, body pump, five box y zumba. Y ya que comentabas antes el tema del COVID y el coronavirus, ¿cómo os ha afectado? ¿Qué tipo de medidas habéis tomado? Que se está viendo, por ejemplo, detrás, lógicamente, la, la gente lleva mascarilla para hacer ejercicio. Sí, bueno, además se, se puso obligatorio en el boletín oficial de la región de Murcia el 2 de octubre, que nosotros siempre lo habíamos, lo habíamos recomendado. Y bueno, pues las medidas a tomar fueron eh, limpieza de, de mano mediante varios puntos de, de gel hidroalcohólico, desinfección de, de calzado a través de una alfombra desinfectante que tenemos en la entrada, varios puntos de, de, punto de gel desinfectante para la limpieza de, de máquinas bueno también hubo tuvimos que hacer una pequeña inversión en sustituir el, el sistema de accesos al centro puesto que era de lector de huellas y a día de hoy eh, ese sistema es inviable evidentemente y tuvimos que sustituirlo por un lector de, de tarjeta de acceso bastantes cambios por, por lo que veo sí, es lo que nos toca vivir con esta, esta dura etapa que, bueno, que en ese plan es lo que nos, nos afecta al sector de, de la, del fitness de los gimnasios pero bueno, como tú bien sabes, como propietario de un negocio nos ha afectado a todas las empresas. Pues sí, es la realidad que estamos viviendo a día de hoy y esperemos que pase pronto. Por último, Juan Carlos, te quería hacer una pregunta para, yo creo que a, a mucha gente de lo que nos esté viendo nos interesará, en, en la que me incluyo. Y es que le diría o qué le recomendarías a esas personas que llevamos meses o años sin, sin hacer ejercicio, sin hacer deporte, ¿cómo nos podríamos volver a retomar ese hábito tan saludable? Pues mira Gaspar, eh, bueno yo creo que el deporte es algo que debería de acompañarnos a todos a lo largo de nuestra vida, pienso que el, eh, cada uno en la disciplina que, que elija porque se asemeje más a él o le guste más, pero creo, creo que es algo que nos debería de acompañar no solo por la funcionalidad que ofrece, sino por la salud tanto física como, como mental, eh, te hace estar mucho, mucho más activo y bueno, ahora que eh, poniendo de ejemplo el, el COVID, ¿no? eh, ¿Qué mejor que reforzar nuestro sistema inmune a través de, del deporte yo recomendaría a esas personas que llevan ya tiempo sin, sin hacer deporte que sus comienzos fuesen muy progresivos que fuesen de poquito de poquito a poco a, a más que no queramos que en muchas muchas ocasiones erramos en querer llegar y hacerlo todo el primer día y no sirve para no volver a hacer deporte en otro, en otro tiempo prolongado no es que se lo tomen con calma y, y que vayan despacito y poco a poco progresando pues muchísimas gracias juan carlos por tu consejo lo, lo haré propio lo haré mío <risa> Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y nada, desde aquí desearte mucha suerte y ánimo para, para salir, seguir adelante con esta situación que nos ha tocado vivir y por lo demás pedir a toda la gente que nos esté viendo que nos ayude, que comparta, que le dé a me gusta y dé difusión a, a tu negocio, a Iron Suite, este gimnasio en, en el Palma. Mucha suerte y hasta la próxima. Muchas gracias, Capar. Un abrazo para todos.